El sorteo 1888. Los saludos desde el edificio Rosetal en la ciudad de Cúcuta, norte de Santander. Para confirmar la legalidad y transparencia del sorteo, nos acompañan los delegados de la Lotería de Cúcuta, Control Interno de la Gobernación de Norte de Santander y el delegado de Supergiro. Señores delegados, ¿autoricen el sorteo? Autorizado. Mucha suerte a todos los apostadores. Procedemos a jugar las balotas. Previamente a esa transmisión se realizaron 10 pre-sorteos para garantizar el buen funcionamiento y el peso de las balotas Recuerden que en los puntos de supergiros pueden enviar y recibir dinero, pagar sus facturas y hacer su cero Continuamos con el número 6 Seguidamente con el número 0 Y finalizamos con el número 0 Ganadores con el Superpleno 0600. Ganadores con el pleno, 600. Señores delegados, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Felicitaciones a todos los ganadores. Recuerden seguirle apostando al chance legal en los puntos de supergiros. Así